Bueno, uh, mi nombre es Francisco Meléndez, ella es mi esposa Elisa Karina Hernández y estamos acá en la oficina del abogado Soto para uh, contarles un poco del caso de nosotros que mi esposa tenía un caso uh, de certificación laboral, estuvimos a, a, arreglando el caso con un abogado pero que como no teníamos una, una ley para que nos amparara a recibir la residencia aquí, nos caía la pena de los 10 años, entonces nuestro caso se quedó parado y ya no pudimos eh, seguirlo porque todos los abogados que buscábamos nos decían que no se podía, que no había ninguna ley. Nosotros con tenemos TPS. Eh, Somos salvadoreños. Salimos hacia nuestro país, entramos legal con, con el, el parol y yo había ido a hablar con muchos abogados y me decía que no se podía. Y un día, pues, ah, viendo el internet en YouTube, encontré el abogado Soto y él decía lo que exactamente yo quería escuchar, que con el TPS y habiendo salido con el Parol, podíamos arreglar nuestro estatus. Gracias a Dios, pues, iniciamos el caso eh, hace un año y justamente en menos de un año, nosotros, eh, pues, ahora mismo ya tenemos la residencia permanente. Nosotros venimos en el 97, eh, vivimos 16 años en Virginia. Eh, todos los intentos fueron en vano eh, con otros abogados y, y, y todos me decían lo mismo, que si no estaba casado con una ciudadana o, o ella con un ciudadano, o que si no teníamos hijos mayores de 21, o alguien que nos hubiera pedido anteriormente, o por la 245i, que no se podía. Y así fue, re, fuimos regalando dinero a los abogados y todo, y todos nos decían lo mismo, que no. Hasta el día que venimos acá con el abogado Soto, este, desde que entramos yo sentí aquella cosa positiva porque desde que yo le di la mano a él yo sentí que él era el, el, el que me estaba diciendo lo que, lo que era eh, iniciamos el caso nos puso a, a Carolina a trabajar con el caso de nosotros y le agradecemos a ellos por su atención y por ayudarnos siempre y aquí estamos ahora mismo con la residencia permanente aprobada y la venimos a recoger hoy día ¿Hace cuánto vinieron donde nosotros? Hace un año. ¿En abril? En abril 4 fue el primer día que empezamos el caso. ¿Y tener residencia en que les cambia la vida? Bueno, para nosotros grandemente, porque como le digo, teníamos TPS, y cada vez que se iba a vencer el TPS, estamos con aquella incertidumbre de que si lo van a renovar, que si lo van a aprobar, porque como siempre lo dejan para última hora, entonces toda la gente que tiene TPS está con ese pensamiento de que Ah, primero Dios lo aprueben, que lo vuelvan a renovar. Ahora que tenemos la residencia nosotros, primeramente como le digo en mi caso, la licencia de manejo yo la tenía restringida para lo que era el permiso y ahora pues ya tengo eh, libre acceso para tenerla por lo menos para 8 años cada vez que se me venza y en los beneficio por ejemplo, como le, le digo, en los eh, aplicar para cualquier cosa, siempre le exigía a uno ser residente o ciudadano y no, no podíamos nosotros, ahora sí. ¿Y la certificación laboral de la señora fue con qué trabajo? Bueno, yo trabajaba para, bueno, trabajo, para restaurante, entonces yo lo comencé como en restaurante también y lo seguí hasta el final, pues terminé con restaurante. Y usted, ¿cómo lo cómo diría en sus palabras lo que es la certificación laboral? No, necesari no necesariamente tiene que ser un trabajo... De una persona profesional, sí, que no. sea con bueno, un yo, título. Sí. Yo, yo sino que todo el, mi tiempo, por cuánto, casi 20 años he trabajado en cocina. Igual, o sea, pienso que las demás personas lo pueden hacer también. ¿Y cómo fue el proceso? Bueno, simplemente ella lo que tiene que... Uh, que a, tener a, el, el la persona que el empleador. Que, le, sea, que, le, que esté dispuesto a apoyarlo, a firmar... Sí. Y, y yo pienso que hay gente que tiene miedo porque piensa de que, ah, que hablar con mi jefe me va a decir que no. Pero eso es lo que pasa muchas veces con la gente, que la gente tiene miedo y no hay que tener miedo. Porque si tiene miedo nunca va, nunca va a llegar a ningún lado. Entonces uh -huh. tiene que hablar con el jefe y decirle, yo necesito que si me firmas uh -huh. los papeles. Y si lo firma, eso es todo lo que necesita uh -huh. para lograr la residencia. Entonces prácticamente desde que les aprobaron la certificación laboral hasta que tiene la residencia, en su caso fue un año. Un año, menos un año. de un año, menos porque un año. nosotros empezamos eh, en abril y ahorita estamos en abril, pero la residencia ya fue aprobada casi hace un mes atrás, uh -huh. ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, gracias a la abogada y gracias a Carolina y a todos los que nos han ayudado a obtenerla, sí. ¿verdad? Porque es una gran bendición tener la residencia, que ¿verdad? mucha gente deseara tenerla.